Vemos muchas expectativas eh, en torno a la campaña. Hay una esperanza y, y eso se siente. Cuéntenos usted cómo es esa percepción de la ciudad en vísperas de elecciones. Bueno, no, la apuesta de nosotros principal es la seguridad, por donde pasamos Bello Clama Seguridad, después de tener el municipio en orden, con disciplina y en inversión social. Educación, deporte, cultura. Y eh, el postre de la cereza, como lo llamamos nosotros, el desarrollo de Bello tiene que ser la zona rural. La apuesta en nosotros es turismo, agroturismo, hotelería en la zona rural. Para nosotros la zona rural de Bello, eh, tanto el Cerro pitasol como el Chorrelato, tiene que ser el desarrollo de Bello en los próximos Hombre, gracias a Dios la familia no está siendo familia emprendedora. Desde mi abuelo Chilo Huiles, graciliano, nos enseñó pujanza, nos enseñó trabajo, nos enseñó honestidad y desde ahí viene nuestra gran eh, manera de trabajar y la forma de crear empresas, hoy toda la familia Willis y nos vamos a contar tíos primos, hoy somos grandes empleadores en Bello, yo creo que estamos muy cerquita de 500 empleos directos en Bello, sin hablar los indirectos toda la vida hemos tenido la cantera de arenas hoy tenemos la segunda empresa más importante a nivel nacional del sector agropecuario el sector porcino y en eso nos hemos dedicado a ustedes con el progreso que hemos tenido a nivel personal, manejando otras privadas, eh, queremos decirle eso al municipio de Bello para sacar a Bello de este, hoy de esta problemática que encuentra eh, en inseguridad, en atraso en diferentes, en diferentes partes. Y yo creo que somos capaces de, de volverle la paz y la facilidad a Bello. Un gran recorrido, concejal en Bello, primer alcalde por un voto popular, gobernador y, y fuera de eso una cantidad de otros cargos que él ha ocupado. Yo tuve la oportunidad de ser concejal de Bello dos periodos, presidente y consejo, y por eso tomamos la decisión de poner el nombre mío a consideración de la comunidad de Bello para que el 27 de octubre escoja entre los 10 candidatos que somos a la alcaldía de Bello la mejor opción para el municipio. Sí. Bueno, quisiera ver el paso, tranquilo, que la gente como decimos coloquialmente, pudiera dormir con las puertas abiertas. Las canchas de Bello, 365 días abiertas, torneos todos los, las 24 horas del día si fuera posible, con mayor cobertura escolar, todos los niños contentos, con buena alimentación, la cultura de Bello por todas las calles, regada por todas partes y, como te digo, mi gran apuesta, el turismo en el municipio de Bello. Eso sería nuestra gran apuesta y queríamos terminar los próximos cuatro años, para entregarle al próximo mandatario un municipio totalmente pacificado y con un desarrollo totalmente renovado. La apuesta de nosotros de sentimientos, en es que lo que los Willes tienen se lo den a Bello y por eso queremos regalarle cuatro años a Bello de nuestro conocimiento, de nuestra fortuna que tenemos de salud, de conocimiento, de riqueza, que nos lo ha regalado ellos, la queremos poner a disposición del municipio de Becho. ¿Qué es lo que más le duele en este momento de lo que está pasando en Becho? No, todo, todo. Eh, la salud, el deporte, la cultura, eh, la inseguridad. A uno le duelen muchas cosas, pero no soy la persona que me gusta hablar mal de las administraciones ni hablar mal de los otros candidatos. Mi proceso va. No hablo mal de ningún candidato ni hablo mal de ninguna administración. Si yo me sometí a ser candidato a la alcaldía de Bello porque estoy seguro que tengo la suficiente capacidad para solucionar los problemas que hay y para eso voy a ser elegido. Soluciono problemas independientemente de cuál administración haya sido, pero esa es mi, mi propuesta, solucionar cada problema que Bello tenga. Bueno, los invitamos que el 27 de octubre la gente de Bello salga a votar masivamente y que todos acompañen a Hugo Viles, alcalde, con toda seguridad.